Voy a hablar un poco de algunas cosas eh, de cómo nacimos, de cómo seguimos trabajando. <coughs> Pero un día cualquiera, a de correr en y a mí se me ocurrió gastar el dinero que nunca tenemos. En un país como Honduras, donde no existe un museo serio, donde no existe ninguna galería de arte, ni ningún proyecto que realmente apoye a las artes contemporáneas, pues tenemos la ansiedad y la necesidad de crear un espacio y buscar no solamente el cubo blanco que aparte de ser blanco, por ser un cubo es muy blanco porque es muy racista y clasista en los espacios casi inexistentes del de arte en Honduras eh, entonces en ese momento pues, yo crecí en la luna en mi barrio el LL proyecto se llama por la Leona Proyectos. Y uh, hace muchísimo tiempo cuando me fui eh, a estudiar a otros lados y regresé, y me he ido del centro durante muchísimo tiempo, pero por lo parte de la vida volví y volví a La Leona. Y vivía en un apartamento modesto y había una casa que siempre me había encantado desde que yo era niño. Y había tenido como una obsesión compulsiva con esa casa pero estaba alquilado, y en esos momentos o sea, era como una necesidad de, de decir como, sería alucinante hacer este proyecto en esta casa, sucedió milagro, pues fueron la gente que vivió ahí por 25 años, la casa estaba totalmente destruida, pero destruida a un nivel alucinante, entonces eh, nosotros le dijimos a los dueños, a los dueños como ok, podemos alquilar esta casa. Pero, o sea, nosotros lo vamos a restaurar, ustedes o ponen ponemos un 50%, y nosotros ponemos un 50%, pero nosotros lo vamos a restaurar como nosotros queramos. Y la accedieron. Y, y bueno, así nació el, el proyecto, en una casa, una casa súper grande, tenía ocho cuartos, parqueo para cinco carros, tres patios. Eh, y la fuimos restaurando, restaurando, restaurando, porque en realidad eh, pensábamos, en primer momento hacer una, no sé si una galería, un espacio, un espacio donde la gente se puede reunir, donde la gente eh, puede, ir a, puede ir a editar videos, puede editar sonidos, podría eh, ir a la biblioteca que no es tan grande, pero es una biblioteca especializada en arte contemporáneo. Y también, pues invitar a los amigos de la región y amigos eh, de muchas partes del mundo, porque nosotros funcionamos con la economía de la amistad. Que en cierto punto, dentro de la antropología, es un poco también como clasista porque se para y te dice muchas cosas, pero eh, en un mundo eh, como el que vivimos ahora, o sea, nosotros no teníamos la capacidad para pagar seguros ni transporte de obra ni nada, o sea, solo era la confianza de la amistad que pues eh, las personas o los artistas tenían hasta ahora. Hemos trabajado con 116 artistas de todas partes del mundo colaborando con festivales internacionales, desde México hasta acá, eh, en el mismo Honduras. Eh, y nos ha servido como, como una especie de aprendizaje constante, ¿no? porque yo pienso que para hacer las cosas, o que las cosas salgan, uno tiene que conocerse, y hablar, y tomarse un par de cervezas, y un café. Y a partir de eso, las cosas van naciendo y creciendo. ¿no? Eh, dentro de la casa hicimos aproximadamente cuatro exposiciones, una centroamericana y del Caribe. Comenzamos eh, la idea con una exposición que se llamó arte el el Abstracto, que eh, la hicimos en el Museo de la Identidad Nacional y que, bueno, eh, dos de los artistas que están ahora en Costa Rica fueron invitados, que fue Celsa y Seña y que trataba de hablar desde la abstracción, pero no desde una idea muy occidental, sino de una idea de cómo, por ejemplo, eh, en el occidente se robó todas las ideas de las antiguas este, culturas, porque los mayas, los lenca, los chortís tenían una idea estética del círculo, de las manchas y de de las líneas mucho más poderosas que cualquier pintura de Kandinsky y entonces nos empezamos a preguntar, y bueno, la exposición fue como para hacer una analogía entre una pieza de cerámica y una pintura abstracta de un artista contemporáneo o una pieza de un bordado lenca frente a otra pieza de otro artista o una, un collar garífuna que también hablaba sobre ese tipo de abstracciones y de ahí pues alquilamos la casa y comenzamos ya fuera del espacio en realidad, nosotros no tenemos ningún problema con los pocos espacios, los, mismos, los espacios que existen, sino que simplemente tenemos una necesidad este, de ir un poco más allá. ¿no? O sea, porque. Eh, bueno, o sea, eh, no necesariamente tenemos que hacer una exposición, sino que en la casa, en el EL, cuando se fundó, pues la gente del barrio llegaba, cocinaba, eh, cocinaba para toda la comunidad, eh, se hacían escuelas para toda la comunidad, se hacían talleres para la comunidad, eh, y entonces era un espacio bastante libre. La, Cualquier persona que quisiera llegar a editar video o hacer cualquier cosa, tenía una entrada libre o necesitaba, por ejemplo, una reunión con un wifi de alta velocidad, pues podía llegar a la casa. Lastimosamente, como sucede en Honduras, pues eh, nos asaltaron y se metieron a robar dos veces a la casa y se robaron casi todo el equipo. <coughs> y pues tuvimos que cerrar, migrar eh, por seguridad, seguridad personal, porque, eh, bueno, ejemplo pues, no está fácil. Si alguien ya sabe si alguien sale te puede robar te puede hacer daño lo va a hacer y lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer hasta poderte completamente y en ese momento pues decidimos marcharnos de la casa y empezar a trabajar como con espacios eh, alquilar espacio o sea, alquilábamos bodegas alquilábamos lugares de construcción y armábamos eh, exposiciones conversatorios etcétera y también hay una cosa súper importante, crear alianzas, es muy sano también. Desde muy, muy, muy joven tuve la oportunidad de participar en proyectos desde que estaba en escuela, que tenía 15 años. Eh, he trabajado en colectivo y pienso que es la manera eh, más sana que existe y en un país donde el egoísmo se ha convertido en una constante, no porque los hondureños son egoístas, sino porque la sociedad misma dicta por los grandes problemas de violencia, de estafa, de todo que se dan, ¿no? Y comenzamos a, a trabajar con muchísimas partes de... de muchas cosas, con Ese era el estudio de, de, de edición de video y audio, esa es la casa y todo. Entonces, eh, empezamos a... Empecé a escribir y con preguntar, empezamos a preguntar que si les interesaría como explorar ese espacio si esto, estamos haciendo ese tipo de curaduría ese tipo de investigación, a nosotros nos interesa y explicábamos todo y la dinámica era la siguiente, nosotros contactábamos a X artista y le decíamos, ok, nosotros te podemos producir la obra, por ejemplo, fotográfica, la vez imprimimos acá, pero en el momento que termina la exposición, nosotros te la podemos devolver, lo que podemos hacer es enviar imágenes de cuando nosotros la estamos destruyendo y quemando, porque no tenemos la capacidad para, para pagar seguros, ¿no? Eh, entonces eh, funcionó y era, funcionamos de, de, de una manera o súper sea, dinámica eh, como siempre el, los medios de comunicación como periódico y todo ha funcionado ha funcionado y también eh, tenemos como varios aristas de la educación enseñamos en los barrios más miserables de Honduras donde nadie se atreve a llegar nosotros vamos a no dar clases de pintura ni clases de arte, sino a tratar de insertar a estos jóvenes mediante el arte. ¿no? Eh, mediante el arte y ahora sobre todo sobre, con la tecnología. Entonces dábamos talleres de edición de video, de hacer videojuegos, eh, hacer eh, video mappings y otras cosas. Sin embargo o sea, estaba esas tareas y luego nosotros igual bueno, las llevábamos a exposiciones, las llevábamos espacio nosotros estábamos poniendo para compartirlo ¿no? y es una experiencia de las experiencias más increíbles. Una vez una niña de 17 años, madre soltera, de dos hijos, me dijo una cosa alucinante, me dijo, mira Leo, dice, he aprendido una cosa, cuando yo llego a un museo ya no me voy a preguntar si esto es arte o no, me voy a preguntar qué es lo que está diciendo el artista. Entonces ese tipo de experiencias eh, para nosotros como proyecto es sumamente gratificante, ¿no? Es sumamente enriquecedor, porque... Bueno, pues nosotros no cobramos nada, no vendemos absolutamente nada, no funcionamos. O sea, si un día al nos cae un poco de plata, locamente nosotros decimos, ah, bueno, tenemos algo de plata, gastémonos. Así como, como comprador impulsivo, lastimosamente nosotros no somos compradores, pues somos eh, impulsadores del arte, ¿no? Impulsadores del arte en el sentido de que todos no, tenemos eso que hagámoslo. Y vamos a darle para adelante, porque en un país como el nuestro, Honduras, la, la idea de la queja, la, la, no, no la idea, el fenómeno de la queja es súper fácil, sin embargo las personas se quejan y prácticamente muchas veces solo queda en eso, ¿no? quejarse y no hacer nada, o sea, si sí yo me puedo quejar y criticar, sí, pero estoy haciendo algo, estoy haciendo algo y tal vez, eh, pues, eh, los resultados no sean inmediatos, ¿no? tal vez ni siquiera mi generación o la próxima generación vea cómo funciona eso pero eh, tengo la fe o tenemos la fe que tal vez alguna generación posterior tenga la suficiente sensibilidad y la capacidad de decir, ok, esta gente hizo algo, entonces tenemos que seguir este mismo camino, este mismo tipo de cosas. ¿no? O sea, yo, entonces, no, nosotros no estamos desesperados en ni tener reconocimientos ni alcanzar como el estrellato. ¿no? O sea, para nosotros creo que hacer arte es, nos hace feliz, compartir nos hace feliz. Enseñar nos hace feliz desde una plataforma. Yo pienso como que ese tipo de estrategias eh, siempre han funcionado. Y, y también es como una especie de lección para mi país y una lección propia de decir, tenemos la fortaleza todos los días de levantarnos y decir, ok, ¿y qué vamos a hacer para seguir alimentando este proceso educativo, este proceso que este país necesita tanto urgentemente para que cambien los tipo de pensamiento, el tipo de comportamiento, que se vaya la violencia a la mierda que vengan muchas cosas que sean más generosas tanto para los seres humanos como para la misma naturaleza y la sociedad misma. Y hay muchas exposiciones que hemos compartido, por ejemplo, en el Centro Cultural de España, en el Museo de la Identidad Nacional, como vuelvo y repito, en el CAC. Eh, una de las mayores virtudes de nosotros es eh, saber compartir. Nosotros tenemos la necesidad de eh, crear enlaces, crear enlaces para seguir generando eh, pues proyectos ¿no? porque en realidad cuando muchas veces nosotros estamos diciendo ok ¿qué, qué hacemos? o sea, no, aquí no pasa nada, no existe nada pero eh, tenemos que escarbar para ver qué está haciendo otra persona, qué es lo que está sucediendo y si nosotros podemos colaborar pues lo vamos a hacer Por ejemplo ahorita en un festival de performance que tiene 12 años de existir ver, nosotros vamos a patrocinar el viaje de, de dos de los grados y siempre estamos como tratando como de apoyar proyectos independientes que no tengan nada que ver como que nosotros nos llegamos, como normalmente se, se piensa, como, bueno, como, oh, esto lo hizo él, ¿no? Para nosotros la filosofía de nosotros es poder compartir, poder practicar, poder enseñar y que las cosas sucedan. Solo si las cosas suceden podemos saber eh, de qué medida se va a transformar o no, pero si no, no. Y bueno, como les explicaba, me, que están viendo algunas fotos, eh, se llama a los niños radio, televisión, edición de video, es, eh, cómo hacer juegos eh, para consolas. Y en realidad hasta ahora ha sido una experiencia alucinante. Eh, he tenido, hemos tenido miles de problemas, hemos ganado bastantes premios importantes, extrañamente, porque jamás pensamos en ninguno hondureño, no hemos recibido ningún apoyo hondureño en cierto sentido económico, pero, pero si sí hemos recibido, cuando la, nosotros traemos artistas a Honduras, si nos apoyan en el sentido, por ejemplo, de hospedaje, alimentación, porque tampoco voy a estar diciendo como que son las cosas negativas También existe como un apoyo y un interés de la gente porque existe una super sed de que pase algo en un país donde no pasa nada, donde no existe ni siquiera, si uno quiere salir a un parque, le da miedo y dice, salgo, ¿no? salgo, y si salgo, ¿cómo me tengo que decir? Por el terror a que le pase algo. ¿no? Entonces ese tipo de experiencias <coughs> para nosotros eh, nos sirve siempre como inspiración para seguir compartiendo y para seguir eh, eh, siempre preguntándonos, tal vez no tengamos la razón, tal vez sí, no, no sé, eso, eso el tiempo lo dirá. Sin embargo, vamos a seguir trabajando hasta cansarnos, espero y seguir produciendo, seguir haciendo alianzas como lo hicimos con Casamán que gracias a eso pues tenemos a tres grandes artistas acá y nos, nos conocíamos físicamente, solo era por la red y ahora pues estamos todos acá en Costa Rica con una super exposición y creo que eso es lo maravilloso de este tipo de proyectos y seguir dándole para adelante. Eso. alguna pregunta, alguna cosa, sí, alguna foto. No sé si. o sea, hacemos conferencias, simposios, intercambios, eh, residencias. Ahora tenemos un proyecto de una microresidencia que se llama La Composta, La Compostura, perdón. Entonces es un ritual que ellos hacen en una fecha determinada del año y ofrecen a la tierra alimentos, ofrecen... Eh, agua, ofrecer perfumes y todo, un ritual súper maravilloso, nosotros le pusimos la compostura también. En medio de la pandemia pues, lógicamente como cualquier otro espacio, tuvimos que repensar que íbamos a hacerlo. Porque teníamos planeado como exposiciones, recién y todo, pero estábamos encerrados. Y entonces dijimos, okay, ¿qué vamos a hacer? Eh, cuando yo estaba bastante joven, tuve la oportunidad de conocer a Pablo Enkerhoff fundadores pilotos de teorética y él me contó una historia maravillosa de yo le preguntaba qué es lo que había sucedido en, en cómo se llama en Brasil por el boom del arte el, el poder que tenía y entonces me dijo te voy a contar te lo voy a decir de una manera poética. <risa> eh, en Portugal existía una, una vieja leyendo una vieja historia que se llama sopa de piedra que fue transmitida únicamente a generaciones de Brasil y decía que eh, en un momento llegaron unos extranjeros a un pueblo y solo tenían una olla y una piedra eran super pobres entonces se pusieron en la plaza central del pueblo y pusieron, hicieron un fuego y pusieron la piedra y pusieron agua y la gente pues no quería preguntar ni nada y era como qué hace esa gente con esa piedra en un momento un curioso vino y les dijo y le preguntó Disculpe, ¿qué, ¿qué hace con esa piedra? ¿No es una sopa de piedra? Y entonces le preguntó, ¿lo puedo probar? Sí, sí, pues nos ayudarme? Entonces vino y le trajo un culantro. Y de repente el otro le trajo un tomate. Y el otro empezaba a preguntar. Y el otro le trajo un pedazo de cebolla. Y el otro le trajo un pedazo de zanahoria y todo. Y el otro le trajo un pedazo de pollo. ¿Qué fue el resultado? Que al final de toda la sopa, la gente sacó la piedra y disfrutó de, de la sopa. Entonces, ¿qué se trata? O sea Trabajar como... De, en esa de comunidad, ¿no? que cada quien, cada pequeña colaboración para que todo el mundo esté haciendo algo. ¿no? Y en eso se convirtió en parte varias entrevistas, como 25 entrevistas más o menos, que Susana fue una de las entrevistadas con Gala. Eh, estuvo Dan Cameron, Susana, Beatriz Cortés, eh, Marvin Borbor, Gala, Pacho López, eh, Juan José Santos. Y un montón de gente que, voy a ser sincero, en ese momento pensé que jamás me iba a decir que sí me iba a dar una entrevista porque es como los top del arte o todo. En un mundo así como decía, wow, te data, a contestar este correo, digo. Pero también fue como reflexionar a partir de eso y preguntarnos si el mundo iba a cambiar después de la pandemia. Que hemos visto que lo hacemos a Monto, pues, no. Y hacerles, eh, tener una conversación bastante amena, ¿no? sin, sin ningún tipo de prejuicio ni, ni ningún tipo... Eh, de un carácter intelectual tan intenso, sino ¿no? más bien como que se pensaba, cómo se pensaba si se iba a reformular la idea de museo, si se iba a reformular la idea de obra de arte, si se iba a, a repensar cómo exponer, cómo la gente iba a participar dentro de, y fuera de la pandemia. Y fue, una, fue bastante enriquecedor, como dije anteriormente, porque esa, esa cultura de, de la amistad, pues nos sigue funcionando hasta ahora ¿no? y seguimos trabajando dándole para adelante buscando eh, qué hacer qué preguntarnos no tenemos una agenda propia así que digamos a este mes vamos a hacer esto, ¿no? sino tal vez viene y decimos ok, estamos aburridos tal vez no tenemos nada que hacer decimos, ¿Sí? se me ocurrió esta idea hagamos esto, hay los fondos, no, no hay pero vamos a hacer. Ok, vamos a hacer y funciona así, de una manera bastante emocional. Y hasta ahorita, después de siete años, seguimos sobreviviendo. Y pues estamos.